Estamos en la recta final del mes de abril y en esta semana pues celebramos el Día del Niño y me encanta porque hoy estamos transmitiendo desde Tiquitito, ¡Uh! se escucha la porra, salón de fiestas infantil ubicado en Plaza Punto Banderas entre Plaza Marina y el aeropuerto y hoy me da mucho gusto, la verdad, muy agradecida de tener como invitado especial al médico pediatra, el doctor Javier Ortiz, ¿cómo estás doctor? Muy bien, Eli, gracias por invitarme aquí a TikTok. TikTok, perdón. <risas> TikTok. Este, y es importante pues este, hablar sobre la, los niños, lo que los hace felices y lo que los hace tristes. Así es, amigos. Y bueno, hoy estamos aquí en TikTok. El doctor Javier Ortiz, la verdad, un honor y un gusto que esté hoy aquí con nosotros, porque además de ser un promotor, y un nunca se agota, un hombre con mucho entusiasmo para para promover Puerto Vallarta, organizar eventos, ama su profesión, él es pediatra y por supuesto le preocupan muchísimo a los niños. Y a mí me, me gustaría, doctor, que pudiéramos platicar el día de hoy de cómo ya ha transcurrido un año de, de esta pandemia, los niños han estado encerrados, no han tenido la oportunidad como otros años y como la mayoría de los niños, porque esto fue algo insólito en, pues en, no sé, en años, pero nunca habíamos vivido algo así. ¿Cómo ha afectado a los niños? ¿Qué has observado? ¿Qué les pudiéramos decir a los papás, a los mismos niños que nos están viendo? Que se han adaptado, yo siento que son bien adaptables los niños, pero aún así tenemos que ser como más comprensivos con ellos. Sí, la verdad, pues eh, los niños no estaban acostumbrados a estar encerrados y sobre todo a una situación de estrés en eh, la cual seguimos, estamos todavía, cuando seguimos viviendo eh, en el sentido de, de lo que pasaba con, con, esta, con este problema que es COVID. ¿no? Y bueno, los niños se eh, son muy adaptables, pero también los niños pues estaban concursando con, con algo de estrés. Y, y pues ay, la nariz, no se estrese doctor no se estrese aquí, eh, nada más tengo una nariz yo le dije que si no traía otra pero no, única, nos van a regañar si me comparten la nariz ¿sabes? pero este, los niños pues estaban en, en, en su casa aislados de, de no poder ir a la escuela de no ir al parque a jugar vivir con otros amiguitos de ellos o familiares este, de su edad pero bueno, ellos son muy inteligentes y ellos asimilaron este, la pandemia con buena actitud. Ellos saben de qué se trata, ellos saben los cuidados que se deben hacer, desde el lavado de manos, del uso de, de bocas. Ellos realmente nos han puesto a la muestra a nosotros que son más fuertes de lo que nosotros creemos que son. Sí, es doctor. ¿Alguna recomendación o consejo a los papás? ¿Qué observaste en este año que estuviste en consultorio? Eh, pues en alguna ocasión en, en confianza me compartías pues, que los niños estaban estresados, que sí llegaban contigo ciertos casos muy específicos. Sí, algunos niños pues sí tenían el temor de, para poderlo revisar, quitársela, cubre por bocas porque para ellos este, pues, era un sinónimo de contagio. Para ellos, usar o el cupo bocas era y es importante para evitarse ser enfermados, ¿no? aunque ellos iban a la medición o iban por alguna otra enfermedad que no tenían nada que ver con COVID, o sea, estaban estresados. Pero bueno, ya platicando con ellos y comentándoles que, que realmente a ellos no, no que no se enfermaran, pero los, los síntomas eran más leves y aparte eh, no había problema para tener este, una comorbilidad, pues ellos se tranquilizaban, pero bueno, este, ellos también sabían que, que ellos podían ser un vector para que personas adultas o enfermas contagiaran a otras personas, por eso eran más cuidadosos los niños. Eso es indiscutible, los niños tomaron las cosas, eh, yo lo digo, con, con mucha responsabilidad y pues para mí ellos son los héroes, no los porque en ningún momento ellos dejaron de, de hacer las cosas como se les ordenaba que hicieran. Así es, doctor. ¿Hay algunos síntomas, algunas características que nos pudieran indicar que nuestros niños en casa están sufriendo estrés? Claro que sí. Eh, hay muchos eh, síntomas, sobre todo eh, podría comentar las familiares que, que pueden tener que, sea, que hagan mucho berrinches o rebeldía. Esto es una de las situaciones donde los papás mencionan que, que su niño pues, que ha estado cambiando su, sus este, hábitos de conducta y bueno, lo que pasa es que el niño su pues, niño quiere un espacio para correr, para divertirse, para convivir para platicar con otros niños de su edad, sobre todo los que ya iban a kinder o que iban a, a, la, a la escuela primaria pues son los que más resintieron eso, ¿no? El no tener un horario como un, un recreo y el espacio otra vez, a repetir, de, de poder correr, poder andar en bici o, o en, en partidos o lo que sea, sí lo resintieron ellos. Entonces, una de estas, de estas cosas es que el niño es más inquieto, es, eh, se desesperaba más y pues lamentablemente no es lo mismo y un a dar clases y recibir una clase que está enfrente en una pantalla, ¿no? donde realmente es muy cansado, este, donde pues el niño no estaba acostumbrado a eso, pero los adultos sí porque muchos ya trabajan en la oficina, pero los niños no, los niños era algo diferente. ¿no? Entonces, eh, eso, es, eso es un síntoma, es un síntoma. De repente podemos pensar como padres que, que los niños se volvieron muy inquietos o muy este, de un carácter más fuerte pero más bien es, es parte de, de los síntomas Ahora, comenta algo muy importante doctor, los ojos de los niños que no estaban adaptados a estar todo el tiempo en un monitor y que ahorita digo, no solo niños y jóvenes ¿hay alguna recomendación especial o algún síntoma que también usted haya notado con los niños, con los pacientes? Bueno, eh Lamentablemente muchos niños no, este, pues estamos exponiendo no más a las pantallas de, de la computadora, sino también a los celulares y a los este, otros, otros este, aparatos, dispositivos electrónicos. ¿no? Eh, la exposición a, de mucho tiempo a, a estos aparatos, pues sí puede causar en los niños algunas alteraciones visuales. ¿no? Y que... Este, a mí causan estrés, es el uso excesivo de estos, de estos aparatos, por eso es importante en lo personal, pues primero evitar que el niño pase tanto tiempo expuesto a estos aparatos electrónicos, pero que también este, tengan un una examen de sus ojos para ver que, que realmente su niño esté viendo bien. ¿no? Doctor, es bien común hoy en día, todo niño que vemos inquieto, travieso, ya le denominamos hiperactivo. Y creo que es muy importante que la sociedad en general entendamos qué es un niño hiperactivo, cuáles son sus características para que no estemos etiquetando erróneamente a niños que son sanos, inquietos y que son solo y simplemente tienen mucha energía. Sí, mira, para eso se hace una evaluación exhaustiva de estos niños que son que les llaman hiperactivos. Realmente todos los niños no es que sean hiperactivos, sino que son niños que tienen, tienen que moverse, tienen que hacer cosas. Ellos, su, su ámbito es, a la edad que tienen, tienen que investigar, tienen que explorar. Ellos tienen que experimentar muchas situaciones, ¿no? Desde a veces hasta decirles, no metas el dedo ahí al enchufe porque pues, te vas a lastimar. A veces no entienden ni lo hacen y ya entienden de que, ¡ah, esto! y meto de hoy me va a dar toques, ¿no? O igual, este, a veces, este, no hagas ese paso que está caliente hasta que realmente no lo toquen, y saben si que está caliente, se dan cuenta que, que eso lo puede lastimar. Entonces, la naturaleza de los niños es eso, es explorar, es conocer, es también inclusive ser audaces también. Eh, los niños, lo voy a decir algo, no se, a un, no se sube a una barra con el afán de caerse él se sube como parte de, de, de explorar y ver sus, su, todo lo que, pues, sus habilidades pero a veces a los niños este, les metemos miedo ¿no? de que no, porque te vas a caer o a veces, este, a veces cuando son muy protectores y que empiezan con, con patines o con bicicletas, igual aparte de no, porque te vas a caer no, porque te va a pasar eso entonces creo que a veces nosotros mismos nos vamos limitando a los niños y este pues, no quiere hacerlo y, y hasta que no le suceden las cosas va a entender de, de, de qué realmente papá estaba platicando. ¿no? Entonces, eh, pues ya para, para hacer una evaluación, ya si es preactivo o no, o tiene difícil de atención, o, o es este, un niño que realmente tiene una patología, bueno, ya sí existen expertos para eso, no existen psicólogos y algunas este, personas que se dedican al estudio específico de eso. Así es, hay que ser muy cuidadosos de no estar etiquetando a nuestros niños y bueno, un consejo general que de hecho le hemos dado a jóvenes y adultos es ahorita los que están estudiando todavía en casa pues es que salgan mínimo, que les dé un poquito el sol por aquello del estado de ánimo, bioquímicamente creo que afecta, influye mucho también en el carácter y pues con los niños con mayor razón Sí, claro, es importante este, pues tomar el sol, sol activa algunas este, vitaminas, sobre todo la mielina y también una vitamina que, la vitamina D, que ayuda a los huesos. Entonces, eh, sí es importante que, que se expongan también al sol por mucho rato, pero sí que, que este, hagan alguna actividad eh, donde esté el sol para que ellos también se active esta, esta vitamina. ¿no? El, el sol es benéfico para nosotros, eh, pero el exceso también. Claro, hay que cuidarnos, nada con exceso, nada más para no estar tan encerrados, porque yo lo observé en jóvenes que se pasaban 24-7 encerrados con la computadora, muy activos, muy proactivos, pero incluso a veces me decían, es que me he sentido como deprimido, como desganado, como desmotivado, y es que te falta solecito y sala que te, te ilumine, te llene de alegría. Y bueno, este es el, el estamos en esta semana celebrando el Día del Niño, pero hay que recordar que todos fuimos niños, y yo creo que también esto es una invitación para usted, papá, para usted adulto, de conectarse con ese niño interior de divertirse haciendo lo que hace, hoy el doctor está jugando a que es pediatra yo estoy jugando a que soy una conductora y estoy haciendo entrevistas y esa es la magia de disfrutar de la vida porque también de esa manera los adultos cuidamos que la atmósfera y el entorno de nuestros niños no haya estrés eso es lo más importante, creo que la pandemia nos trajo la lección de vivir en el aquí y en el ahora, de disfrutar los momentos, porque no tenemos nada seguro más que este momento que estamos viviendo ahorita y a nuestros niños hay que disfrutarlos, hay que gozarlos, porque aparte crecen rapidísimo y ya cuando te das cuenta, pues ya son jóvenes, ya son adultos y año añora como papás esos momentos cuando eran chiquitos, cuando eran niños y yo quiero aprovechar que tengo al doctor para preguntarle, ¿por qué quiso ser pediatra? ¿tú, tú, tú, tú jugabas a ser pediatra cuando eras niño? No, fíjate que ah, cuando estaba estudiando la carrera de medicina eh, a una etapa de nuestra profesión o de, de nuestra este, especialidad exacto de nuestra carrera, más bien eh, conocía a una persona, un doctor que era muy amable, que le gustaba mucho divertirse eh, con el paciente, con los familiares, y me gustó la manera en que él trataba a los niños y a los papás eh, y creo que eso me motivó sobre todo al doctor Enrique Reyes Rojas, espero que nos vea, este ya es jubilado, vive aquí en Nueva York, lo conocí en Guadalajara, en el al Médico de Occidente, y me gustó mucho mi intención era hacer primero anestesiología, luego ginecología pero cuando ya estuve con él, pues cambió todo mi, mi manera de pensar y, y creo que fue una buena elección ser pediatra la verdad, este, creo que ser pediatra es divertido la verdad, este, los niños lo que me gusta es de que nunca te van a mentir ellos siempre te dicen la verdad, si les duele te dicen y dónde te duele, cuando, en qué parte les duele y todo. Entonces, ellos para mí este, son como un libro abierto que, que me dice hacia dónde tengo que caminar mi diagnóstico, ¿no? Y me hace mi trabajo más fácil. Mucha gente dirá, es que hay niños que no hablan, pero al revisarlos ellos te dan signos y síntomas de cuál es su diagnóstico y, y eso me no lo hace más fácil. Entonces, por eso me gustó ser pediatra. Sobre todo recuerdo mucho a. Al doctor Ricardo, que, que para mí es una persona súper divertida y que hace muchas cosas, aparte de la de, de hecho, me recordó, doctor, a una película, doctor Patch. Ah, Patch Albert sí. Patch. Que fue, creo, un caso real, ¿no? De un doctor que, que revolucionó, no sé si fue un caso real, ahí la gente en comentarios que nos corrijan, que, que revolucionó la manera de cuidar y de curar a los niños y que fue una gran lección. De cómo las risas de hecho se pone una naricita, como la risa era la mejor terapia. Y bueno, hablando de reírse y divertirse, pues agradecemos por supuesto a Tiki Tito, un lugar en donde en verdad los niños y los adultos nos podemos divertir a lo grande, Este es un salón de fiestas pero también se adaptaron muchísimo para apoyar a los niños en sus clases virtuales, para hacer ludoteca, para apoyar a los papás cuando en caso de que hubiera cuando hubo botones rojos y no podían entrar a centros comerciales y tenían que hacer pagos, Tiki Tok se ha adaptado a todas estas necesidades. Es un lugar que en verdad se los recomiendo muchísimo para que traigan a sus niños, porque además de contar con una infraestructura adecuada no solo para niños, sino incluso para adultos, para que puedan también ustedes divertirse, jugar sentirse y conectarse con ese niño interior, aquí lo van a encontrar y por supuesto para una fiesta. Así que un honor doctor, muchísimas gracias que hayas aceptado esta invitación con un mensaje muy bonito para nuestros niños, tratando de celebrarlos, tratando de hacerlos felices porque en verdad pues ellos son el espíritu de nuestro mundo, de nuestro seguir adelante y de nuestro día a día. Muchas gracias a ustedes por la invitación, aquí a y la verdad, este, veo que está muy amplio Creo que este, el lugar está muy bien Para que vengan todos los niños y con sus papás eh, Yo no lo conocía Pero creo que me gustaría hacer muchas cosas aquí Entonces, creo que estamos en un lugar Donde este es un teatro para, Al parecer es para, para cuentacuentos Creo que es un bonito lugar Para que los niños también este, aprendan, se entretengan divierta y sobre todo que sean felices. Entonces, creo que vale la pena venir aquí a, esta, a este lugar que es tiki en... Plaza Punto Banderas, el aeropuerto y Plaza Marina, primer piso, aquí se encuentra tiki Así es, ya ves ahora la entrevistada por ella. Muchísimas gracias, doctor. Desde tiki yo soy Alicia señaliza la isla suichense a través de Radio Switch, comunicación 100% propositiva. Gracias, doctor. Gracias a ti, yo soy el doctor Javier Ortiz, pediatra. Gracias a ti, Kitito. Nos despedimos.